Nosotros en este año consideramos, el año pasado hablamos de derechos confinados, este año hablamos de derechos recortados, porque la pandemia ha servido de excusa para el, para el recorte de derechos. Un recorte que se desarrolla con una doble perspectiva. Por una parte, con la vulneración directa, con el recorte directo de derechos a través de ciertas medidas que generan y incrementan la desigualdad. Y por otra parte, con la inacción por parte de los poderes públicos para evitar el incremento de, los, de las vulneraciones de derechos, de derechos como derecho al trabajo, derecho a la vivienda, el eh, derecho al bienestar, que, como decía, lo, los poderes públicos no revierten, no eh, ejecutan políticas que puedan revertir esa, esas vulneraciones. El premisa es la renta Mínima de Inserción Andaluza, eh, que tampoco llega a todas las que estas dos rentas mínimas suponen un lamento burocrático de trabas y, de, y, de, y que acumulan fracasos, ya que las medidas adoptadas para su tramitación suponen realmente un, una dificultad añadida a la situación de precariedad que están viviendo. Eh, las citas la presenciales, tanto la seguridad social como el SEP, son inexistentes todavía a día de hoy y esto produce un gran desánimo y, y un abandono a la hora de, de poder solicitar el derecho de cobertura social a lo que todas las personas eh, tenemos, tenemos ese derecho. En Andalucía se siguen ejecutando desastres y se siguen dejando a familias en la calle sin una solución habitacional digna. Por eso también comentamos el hecho que es tan importante un parque de vivienda público que asegure y garantice un alquiler social a todas aquellas familias que no pueden, o, o bien mantener la vivienda, o no pueden acceder a ella. Al igual que a costa de los alquileres, ya que ahora mismo poder alquilar una vivienda supone un milagro, ¿no? porque necesita una cantidad de avales, un, una cantidad de, de mensualidades puestas con eh, la firma del contrato que muchas familias se ven incapaces de poder soportar esa, esa, esa presión. ¿no? Los gobiernos, tanto económicos como locales, se tienen que comprometer en que haya soluciones dignas para las personas sin hogar, que nadie duerma en la calle y que el derecho al techo sea un derecho efectivo y real, que no valen medidas asistencialistas, que no valen albergues temporales, que las personas, todas las personas tenemos derecho a una vida digna y, y a un alojamiento. Digan que el 10% de la población que más tiene en España eh, posee el 58% del patrimonio del conjunto del Estado, mientras que el 50% que menos tiene solo tiene el 6,7%. La diferencia es terrible eh, y hay que eh, luchar contra la desigualdad es uno de los elementos fundamentales, porque además esa desigualdad, esa pobreza es una cuestión que es transversal, que atraviesa otros otro elementos. Eh, y plantea una afectación muy grave, por ejemplo, en materia de educación, que se ha puesto sobre la mesa. El efecto que ha tenido la pandemia en materia de educación, en materia de servicios públicos, eh, servicios sociales y educación, con la, eh, la brecha digital que se abre a, a partir de la digitalización de los servicios, en el caso de la educación, a partir de la, eh, la emisión a una educación digital, supone que muchas familias, que muchos eh, niños y niñas, queden en una situación de mayor dificultad que esta pandemia ha tenido para los trabajadores y las trabajadoras migrantes, para las personas migrantes. En el caso de, de, los, de los trabajadores y trabajadoras migrantes, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la situación que viven las trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla, que se han visto encerradas ...con motivo de la, de la pandemia sin poder regresar a su, a su país... ...y sin que el Estado español asuma sus obligaciones legales... ...sus obligaciones jurídicas para otorgarles una cobertura suficiente... ...para poder seguir desarrollando sus funciones dentro de la eh, normalidad... ...y dentro de la, de la legalidad. Eh, en ese contexto también tenemos que recordar y tenemos que poner sobre la mesa... Eh, ...cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno español hacia los niños y niñas que entraron en Ceuta en el mes de agosto, recordando cómo se desarrolló un proceso de expulsión sin la garantía. Andalucía es la comunidad en la que más muertes en prisión se han, se han producido. Esto es un hecho muy grave, un hecho que nos exige reflexionar sobre el estado de nuestras prisiones. Es un tema en el que los políticos no les gusta hablar, pero nosotros exigimos derechos humanos para todos y para todos y eso incluye, por supuesto, las personas presas que lo único que tienen es privado su, su derecho a la libertad regulatoria pero que siguen siendo personas, siguen teniendo la dignidad y siguen y sigue siendo absolutamente necesario que se les garantice el, el, conjunto, de lo, el conjunto de los derechos eh, de los trastornos mentales dentro de la prisión porque el efecto está siendo muy grave un efecto que por una parte ha supuesto el, el, el cortar muchos de los vínculos que tenían esto, estas personas con eh, las la familias fuera de prisión. Las graves restricciones en los derechos a visitas eh, han generado muchísima, much, muchísima mmm, vulneración, muchísimo dolor en, esta, en estas personas que habían cortado sus vínculos con, con el exterior eh, vinculado a la pandemia. Además, tenemos que recordar que desde la APD de Chávez llevamos varios años denunciando la situación de las cárceles españolas, de las cárceles andaluzas en materia sanitaria. Podemos imaginar cómo ha sido el efecto de una pandemia, de una situación sanitaria, de una emergencia sanitaria esta, en lugares en los que ya la atención sanitaria se encontraba absolutamente lastrada. Cada vez son más los trabajadores y las trabajadoras pobres que a pesar de tener un empleo no tienen suficiente para garantizar un bienestar para sí mismo o para su familia. Y eso nos parece un hecho muy importante que requiere un cambio. Y en ese cambio hoy salimos a la calle y salimos a reivindicar que los derechos humanos deben ser una herramienta de construcción de una sociedad más justa y más equilibrada. Y que tiene que ser a través de la redistribución, porque no podemos olvidar que nos encontramos en una situación de emergencia ecológica, un planeta que está prácticamente saludo y que no podemos pasar solo por el crecimiento desaforado como plantean las visiones eh, más radicales capitalistas sino que tiene que ser por una redistribución de la riqueza y esa redistribución pasa por acabar con la desigualdad no puede ser que esta pandemia haya supuesto que los que menos tienen tengan aún menos y que hayan sido beneficiados los que más tienen eh, la pandemia no puede servir de excusa para el recorte de derechos como como está haciendo eh, el gobierno y para el incumplimiento de sus promesas, porque ha incumplido la promesa de derogar la ley mordaza, incluyendo en ella las devoluciones en caliente, ha incumplido eh, la promesa del cierre de los CIE, de hecho en Algeciras se plantea la construcción de otro, de otro CIE que ya está eh, en plena ejecución y a que nosotros nos oponemos frontalmente.